Profecía sobre Nashville por Elena Gold de Watt Los juicios de Dios pronto llegarán a todas nuestras ciudades Y deseo que todos estemos preparados Cita de Elena de Witt MS 95 de 1906 Citas Gran Calamidad en Nashville 2 de Julio de 1904 Anoche se presentó ante mí una escena Tal vez nunca me sienta libre para revelarla toda, pero revelaré un poco. Parecía que una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y aplastaba grandes casas. De un lugar a otro se elevó el grito, el Señor ha venido. El Señor ha venido. Muchos no estaban preparados para recibirlo, pero unos pocos decían, alaben al Señor. ¿Por qué alabáis al Señor? Preguntaron aquellos sobre los que venía la destrucción repentina. Porque ahora vemos lo que hemos estado buscando. Si creáis que éstas iban a suceder, ¿por qué no nos los dijisteis? Fue la terrible respuesta. No sabíamos de estas cosas. ¿Por qué nos dejasteis en la ignorancia? Una y otra vez nos habéis visto. ¿Por qué no os familiarizaste con nosotros y nos hablasteis del juicio que se avecina? ¿Y de qué debemos servir a Dios para no perecer? Ahora estamos perdidos. Cita MS-102 de 1904 3 de julio de 1904 Ante anoche pasó ante mí una escena muy impresionante Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de algunas hermosas mansiones Causando su destrucción instantánea Oí decir a algunos Sabíamos que los juicios de Dios venían sobre la tierra Pero no sabíamos que vendrían tan pronto Otros dijeron, lo sabíais ¿Por qué entonces no nos lo dijisteis? Nosotros lo sabíamos. Por todas partes oí decir tales palabras. Cita el T. 217 de 1904. 14 de agosto de 1904. Mientras estaba en Nashville, una escena se abrió ante mí. Una gran bola de fuego parecía caer del cielo, y de ella salían destellos de luz. Cuando estos destellos de luz golpeaban un edificio, este ardía con facilidad. Y entonces oía a alguien decir, sabía que esto iba a ocurrir. Estos son los juicios de Dios que yo sabía que venían. Lo sabías, dijo otro. Tú eras mi vecino. ¿Por qué no me dijiste que estas cosas venían? ¿Por qué no avisaste a los demás? Cita MS 154 de 1904. 10 septiembre de 1904 El Señor viene pronto en las nubes del cielo con poder y con gran gloria Sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestro mundo ¿Estamos haciendo todo lo posible para advertir a los habitantes de la tierra de estas cosas? Mientras estaba en el sur hace unos meses, tuve un sueño muy impresionante Me pareció ver una gran bola de fuego que venía del cielo y golpeaba la tierra Grandes casas estaban en llamas y muchos miraban con gran angustia. Alguien dijo, yo sabía que esto iba a suceder. Sabía que los juicios de Dios iban a caer pronto. Sabías que estas cosas iban a ocurrir, dijo otro. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos advertiste y nos mostraste las profecías, para que nosotros también lo supiéramos? Cita MS 158 de 1904. 5 de julio de 1904 Se me presentó una escena Fue la noche anterior al sábado Fue entonces cuando se presentó esa escena Miré por la ventana y había una Inmensa bola de fuego que había venido del cielo Y cayó donde estaban fundiendo edificios con pilares Especialmente los pilares se me presentaron y parecía como si la bola llegara justo al edificio y lo aplastara. Vi que se ampliaba y se hacía cada vez más grande, y ellos empezaron a llorar y a lamentarse y a retorcerse las manos. Y pensé que algunos de los nuestros estaban allí, diciendo, «Bueno, es justo lo que hemos estado esperando. Es justo lo que hemos estado hablando. Es justo lo que hemos estado hablando». «Lo sabíais», dijo la gente. «Lo sabías si y nunca nos lo contaste». Me pareció que había tal agonía en su rostro, Tal agonía en su apariencia Cita MS 152 de 1904 21 de enero de 1905 Cuando estuve en Nashville, Estuve hablando a la gente Y en la estación nocturna Hubo una inmensa bola de fuego Que vino directamente del cielo Se asentó en Nashville. Había llamas saliendo como flechas de esa bola Las casas estaban siendo consumidas Las casas se tambaleaban y caían algunos de los nuestros estaban allí. Es tal como lo esperábamos, decían, esperábamos esto. Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. Lo sabías, decían, sabías que esto iba a ocurrir, y nunca dijiste una palabra para advertirnos. Parecía que casi los iban a hacer pedazos, al pensar que nunca les habían avisado ni les habían dado ninguna advertencia. Cita MS 188 de 1905 Conclusiones ¿Qué podemos concluir de estas advertencias? 1. Una inmensa bola de fuego bajara del cielo y golpeara la tierra Respuestas con citas Una inmensa bola de fuego descendió sobre el mundo, MS 102 de 1904 Vi una inmensa bola de fuego, el T-217 de 1904. Una gran bola de fuego parecía caer del cielo, MS-154 de 1904. Me pareció ver una gran bola de fuego venir del cielo y golpear la tierra, MS-158 de 1904. 2. Esta bola de fuego se asentara en Nashville donde estaban fundiendo edificios con pilares. Respuestas con citas Cuando estaba en Nashville, había estado hablando a la gente Y en la estación de la noche Hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo Y se asentó en Nashville Cita MS 188 de 1905 Hubo una inmensa bola de fuego que vino del cielo Y cayó donde estaban fundiendo edificios con pilares Especialmente los pilares se me presentaron Cita MS-152 de 1904 3. De esta bola de fuego salen destellos de luz y llamas que salen como flechas Respuestas con citas Una gran bola de fuego parecía caer del cielo, y de ella salían destellos de luz Cita MS-154 de 1904 Hubo una inmensa bola de fuego que bajó del cielo y se posó en Nashville. Había llamas que salían como flechas de esa bola Cita MS 188 de 1905 4. La bola de fuego y los destellos de luz destruirán grandes y hermosas casas, mansiones y edificios Respuestas con citas Una inmensa bola de fuego descendió sobre el mundo y aplastó grandes casas Cita MS 102 de 1904 Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de algunas hermosas mansiones, causando su destrucción instantánea Cita el T-217 de 1904 Cuando estos destellos de luz golpeaban un edificio, este ardía con facilidad Cita MS-154 de 1904 Grandes casas estaban en llamas, y muchos miraban con gran angustia Cita MS-158 de 1904 Salían llamas como flechas de aquella bola, las casas se consumían, las casas se tambaleaban y caían. Cita MS-188 de 1905 5. La bola de fuego llega hasta el edificio y lo aplasta, luego se agranda. Respuestas con citas y parecía que la bola llegaba justo al edificio y lo aplastaba. Vi que se ampliaba y se hacía cada vez más grande. Cita MS 152 de 1904. Nota. En base a la información dada en el sueño, la bola de fuego caerá donde estaban fundiendo edificios con pilares. Cita MS 152 de 1904. En 1897 se celebró la exposición del centenario en Nashville, del estado de Tennessee, Estados Unidos. Alrededor del Partenón había múltiples edificios provisionales hechos de ladrillo, madera y moldes de yeso. En la actualidad, solo queda el Partenón, que alberga el mayor ídolo de Estados Unidos, una estatua de Atenea de 42 pies de altura, llamada la Protectora de las Ciudades. Esta información en conexión con la revelada en el sueño, identifica el edificio del Partenón en Nashville como el edificio más prominente con pilares que mejor se ajusta a esta descripción. 6. Cuando este evento tenga lugar, algunos pensarán que el Señor ha venido. Respuestas con citas. De un lugar a otro se elevó el grito, Jesús ha venido. Jesús ha venido, cita MS 102 de 1904. Nota, aunque algunos pueden pensar que este evento indica la venida de Cristo, pero no es así. El impacto de tal evento puede llevar a pensar que esto puede ser la venida del Señor, pero estos juicios destructivos son todavía en misericordia. Para despertar a los habitantes de la tierra del inminente regreso de Cristo y para que puedan aceptar los últimos. Mensajes de misericordia dados por los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 versículos 6 al 12. 7. Los adventistas del séptimo día sabrán que este juicio viene, pero no darán la advertencia. Respuestas con citas Algunos decían, alaben al Señor ¿Por qué alaban al Señor? Preguntaron aquellos sobre los que venía la destrucción repentina Porque ahora vemos lo que hemos estado buscando Cita MS 102 de 1904 Oía algunos decir, sabíamos que los juicios de Dios venían sobre la tierra Pero no sabíamos que vendrían tan pronto Otros decían, lo sabíais ¿Por qué entonces no nos lo dijisteis? No lo sabíamos. Por todas partes oí estas palabras. Cita el T. 217 de 1904. Oí a alguien decir, yo sabía que esto iba a suceder. Estos son los juicios de Dios que yo sabía que venían. Lo sabías, dijo otro. Tú eras mi vecino. ¿Por qué no me dijiste que estas cosas venían?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 Cita MS 152 de 1904. Nota. Elena de Witt era adventista del séptimo día y, por lo tanto, podemos saber cuando dijo: Algunos de los nuestros se quedaron allí diciendo, Bueno, es justo lo que hemos estado esperando, que estaba hablando de su propio pueblo en su visión los adventistas del séptimo día. Aunque algunos adventistas del séptimo día han dado la advertencia como han podido, la Conferencia General de la Iglesia Adventista del séptimo día no ha tomado ninguna posición oficial sobre estas advertencias ni hasta el día de hoy, y no han hecho ningún esfuerzo oficial para proclamarlas o compartirlas. Además, el patrimonio de Elena de Watt, la organización responsable de los escritos de ella, ha negado oficialmente que el sueño relativo a la bola de fuego tenga algo que ver con Nasdi. Escriben en su sitio web. TheWattistag.org Algunos señalan un sermón inédito pronunciado en 1905 en el que Elena de Watt escribió un sueño que recibió varios meses antes en el que veía una bola de fuego que venía del cielo y que se sentaba en Nashville. Cita MS 188 de 1905. Cabe destacar que relató el mismo sueño otras siete veces entre 1904 y 1909, pero describió la bola de fuego como algo que descendía sobre el mundo o la tierra. No mencionó la ciudad como objetivo en su informe del sueño al día siguiente, ni en los sermones o escritos publicados posteriormente. Teniendo en cuenta todas sus declaraciones relacionadas, no creemos que estuviera relacionada a Nashville por encima de cualquier otra ciudad, sino que entendía que la escena era representativa de la destrucción generalizada que la Biblia predice que ocurrirá y en el regreso de Cristo, y la necesidad de que cada persona esté espiritualmente preparada para ese gran evento. Aunque Elena de Watt escribe que hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se posó en Nashville El patrimonio de Elena de Watt niega que esta advertencia tenga algo que ver específicamente con Nazvil. Y tal vez esta sea una de las razones por las que la iglesia adventista del séptimo día no ha hecho ningún esfuerzo oficial para compartir estas advertencias. Cumpliendo así la profecía relativa a los que se enfadaron con los adventistas del séptimo día que sabían que. Estas cosas iban a suceder pero no les dieron la advertencia. Diciendo parecía que casi los iban a hacer pedazos al pensar que nunca les habían dicho ni les habían dado ninguna advertencia Cita MS 188 de 1905 8 Los que no sabían que venía este juicio se enfurecerán contra los adventistas del séptimo día por no advertirles Respuestas con citas Si ustedes creían que estas cosas venían porque no nos lo dijeron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 Lo sabías y nunca nos lo dijiste Me pareció que había tal agonía en su rostro Tal agonía en su apariencia Cita MS 152 de 1904 Lo sabíais, dijeron Sabíais que esto iba a ocurrir Y nunca dijisteis una palabra para avisarnos Parecía que casi los iban a hacer pedazos De pensar que nunca les habían avisado Ni les habían dado ninguna advertencia Cita MS 188 de 1905 9. La destrucción vendrá sobre todas las ciudades una detrás de otra Respuestas con citas La ira de Dios se prepara para venir sobre todas las ciudades, no todas a la vez, sino una tras otra Y si el terrible castigo en una ciudad no hace que los habitantes de otras ciudades tengan miedo y busquen el arrepentimiento, les llegará su hora Cita MS 233 de 1902 10. Nashville será la primera ciudad en recibir estos juicios Respuestas con citas Nota. Podemos discernir que Nashville será la primera ciudad en recibir estos juicios porque Cuando estos juicios caigan sobre Nashville será una sorpresa es una sorpresa para los adventistas del séptimo día que sabían que esto iba a suceder porque dijeron. Sabíamos que los juicios de Dios venían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Cita el T. 217 de 1904. Este evento también es una sorpresa para otros que no son adventistas del séptimo día, porque Elena de Watt escribió. Otros dijeron, lo sabías. ¿Por qué entonces no nos lo dijeron? Nosotros no lo sabíamos. Cita el T-217 de 1904. Ya que ambos grupos en este caso están sorprendidos con el juicio sobre Nashville, y porque estos juicios vendrán sobre todas las ciudades, no todas a la vez, sino una tras otra. Podemos por lo tanto concluir que Nashville es la primera entre todas las ciudades en recibir este juicio. 11. Estos juicios sobre las ciudades serán juicios en misericordia. Respuestas con citas. Dios no puede tolerar por mucho tiempo el pecado. La manifestación de estos hechos naturales asombrosos son un medio de Dios para despertar a los hombres de su inminente retorno y demostrar el único camino que se debe tener antes de su venida y del fin del mundo. Página 2 de 2.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 Las filas rotas serán llenadas por aquellos representados por Cristo como entrando en la hora undécima. Hay muchos con los que el Espíritu de Dios está luchando. El tiempo de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no tienen oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mirará con ternura. Su corazón de misericordia está conmovido. Su mano está todavía extendida para salvar, mientras la puerta está cerrada para los que no quieren entrar. Se admitirá a un gran número de personas que en estos últimos días oirán la verdad por primera vez. Cita el T-103 de 1903. Nota. A pesar de los severos que serán estos juicios... El propósito de Dios no es destruir la vida de los hombres, sino salvarlos al despertarlos a su necesidad de buscar el arrepentimiento y traer ante aquellos que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad, la oportunidad de hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Confiesa tus pecados, arrepiéntete y deja entrar al Salvador en tu vida. Hay un gran trabajo que hacer y muchos no están preparados para comprometerse en el servicio sagrado. Los juicios de Dios pronto llegarán a todas nuestras ciudades, y deseo que todos estemos preparados. Deseo que confesemos nuestros pecados y nos convirtamos. Si alguno de ustedes desea que sus corazones sean ablandados y quebrantados ante Dios, lo mejor es que despejen el camino del Rey esta tarde, sin demora. Lo mejor es preparar el corazón para la recepción del Espíritu Santo, para que tenga libre curso en todo el ser. Lo mejor es que abras la puerta del templo del alma y dejes entrar al Salvador. He aquí que estoy a la puerta y llamo, dice el Salvador. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20, cita MS 95 de 1906. La ira de Dios vendrá sobre todas las ciudades.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 cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra, no cesará hasta que termine su obra de castigo. La destrucción comenzará en ciertos lugares, y la destrucción de la vida será repentina y solo unos pocos escaparán. No hay que dar un pensamiento alentador de que el Evangelio de Jesucristo será aceptado por la gran mayoría de los hombres antes de su venida con poder y gran gloria. La revelación me instruye a decir que los juicios más solemnes y abrumadores están determinados sobre todas las... Personas que tienen la luz ante ellos en la palabra de Dios, pero no la siguen. Cita MS-233 de 1902. Crean en la palabra de Dios. En la estación nocturna tuve una presentación. No me parecía estar en mi propia casa de Santa Elena. Me desperté en la noche con un gran ruido de gritos de angustia y vi todo el cielo iluminado. Caí bolas que parecían de fuego, y estas bolas salían llenas de flechas, y dondequiera que golpeaban había grandes calamidades. Las casas se incendiaban, y ningún esfuerzo humano podía apagar las llamas. La tierra temblaba y las casas caían con estrépito. Oí los angustiosos chillidos y rezos. Había confusión por todas partes. Le dije a alguien, «Mira». Esa es la representación más impactante de lo que será en el último día Ver esto en Apocalipsis 18 Las voces proclamaban los acontecimientos que estaban teniendo lugar Lean y entiendan, porque seguramente será así El capítulo 19 y 21 del Apocalipsis se cumplirá dentro de muy poco Había voces que proclamaban las palabras de estos capítulos Con gran poder fue dado el mensaje que cada alma deje ahora sus revistas y otras lecturas ficticias. La palabra de Dios creída y practicada es la única esperanza para este mundo. Este capítulo fue presentado a Juan como una realidad viva. Lee y comprende los versículos 1 al 4 y los versículos 5 al 7. ¿Dónde estamos en la historia de esta tierra? ¿Seremos engañados por los sofismas de Satanás? ¿O creeremos en la palabra de Dios? Cita MS 126 de 1906 Página 14 y 15 No pongas tu confianza en los hombres que no son obedientes a mis advertencias En la noche estaba en una habitación que no era mi casa Estaba en una ciudad que conocía y oí una explosión tras otra Me levanté rápidamente de la cama y vi desde mi ventana veía grandes bolas de fuego Salían chispas en forma de flechas y los edificios se consumían y en muy pocos minutos todo el bloque de edificios estaba cayendo y los gritos y gemidos aterrorizados llegaban claramente a mis oídos grité en mi posición elevada para saber qué estaba pasando dónde estoy y dónde estaba mi círculo familiar entonces me desperté pero no podía decir dónde estaba pues me encontraba en otro lugar que no era mi casa Dije, oh Señor, ¿dónde estoy y qué debo hacer? Era como una voz que hablaba, no tengas miedo. Nada te hará daño. Se me instruyó que la destrucción ha salido sobre las ciudades. La palabra del Señor se cumplirá. Isaías 29, versículos 19 al 24, se me repitió. No me atreví a moverme, sin saber dónde estaba. Clamé al Señor, ¿Qué significa esto? Se repitieron las representaciones de la destrucción. ¿Dónde estoy? En las escenas me fue representado lo que será, pero advierte a mi pueblo que deje de poner su confianza en los hombres que no son obedientes a mis advertencias y que desprecian mi reprensión, porque el día del Señor está justo sobre el mundo cuando las pruebas se harán seguras. Aquellos que han seguido las voces que quieren poner las cosas al revés, serán ellos mismos convertidos donde no pueden ver. Sino que serán como hombres ciegos Estas palabras me fueron dadas Ver Isaías 30 Ahora ve Escríbelo delante de ellos en una tabla Y anótalo en un libro Para que quede para el tiempo venidero Por siempre y para siempre Que este es un pueblo rebelde Hijos mentirosos Hijos que no quieren oír la ley de Jehová Que dicen a los videntes No veáis Y a los profetas No nos profeticis cosas rectas Habladnos cosas suaves, profetizad engaño. Leer Isaías 30 versículo 8 al 15, cita MS 126 de 1906. Se desprende de las declaraciones de Elena de Watt que estas bolas de fuego serán como meteoritos o cometas, como juicio sobre las ciudades. Más información en el canal de YouTube Nasville la profecía.